Hola, hola a todo el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, llegó la hora. <ríe> a ver qué más quiere eh, unirse. ¿Qué tal? Bienvenidos todos los que nos vais a ver ahora o los que nos vais a ver en un futuro. Eh, hoy en esta nueva charla interesante... <ríe> Esperamos a un par de minutitos de rigor, a Isabela, a todos los que se quieran upa, unir. Y bueno, en esta tarde-noche fría, qué mejor cita que, que charlar un ratito entre amigos, charlas interesantes ver otros puntos de vista, otras perspectivas, y qué se puede crear, cuánto más se puede crear con todo esto. Hola, hola. ¿Qué tal? A ver, un segundito. Ahora, ahora ya se nos va a unir Sabela y ya, estamos todos listos y preparados. A ver. Hola, a ver que me reubico. Reubícate pues. <risa> ¿Por Hace la prueba uno cuando está solo, pero luego ya cambia la cámara y, y... ya cambia las cosas. Si quiere quedar... Ahí, a ver. Ok. Tanto tripo de que después luego se vuelve loco. Bueno, pero lo importante es que ya estamos. Ya estamos se, aquí. Se ya estamos, ya hemos llegado. Ya estamos para una nueva noche de charlas interesantes. Wow, sí. ¡Qué más posible! <risa> bueno, pues... Me ha acostado. Vale, ahí estás perfecta. Genial. Sí, yo también te veo, es que no bueno, porque... bienvenida. el enfoque se empezó a hacer ahí un baile, bueno, como el cuerpo y la mente, ¿no? <risa> Todo es un baile. Bueno, vamos a bailar. Claro que sí. Ay, espérate, porque ahora... Qué bueno se me bajó sin querer el volumen al hacer el cambio ahí ahora, Ajá. ahora ya te vivo bien <ríe> bueno genial estar aquí de verdad qué ganitas ya de que llegara el día de bueno de estar juntos un ratito y bueno eh, primero voy a presentarme eh, yo soy Sonia, soy facilitadora de, de, de las barras de, de Access Consciousness y otras herramientas de Bienestar y Consciencia. Y hoy tenemos como invitada eh, a Sabela de Red Fonte Natur. Y bueno, cuéntanos un poquito, ¿quién es Sabela, ¿Qué es lo que hace Sabela. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a, bueno, a todos los que nos vean ahora, que nos vean luego en, uh -huh. en diferido... Pues, bueno, yo me imagino como tú que vamos teniendo un recorrido porque yo empecé estudiando Ciencias de la Comunicación. Esa fue Vaya. mi carrera inicialmente, que bueno, que todo se reutiliza, ¿no? Pero con el paso de los años, eh, bueno, pues tuve ahí esa llamada, ¿no? De la naturaleza, de la energía y empecé a formarme en Naturopatía, Reiki, bueno, todas esas cositas... Y hasta que llegó un momento que tuve que dar la vuelta y lo que era un hobby se convirtió en mi profesión, ¿no? Y la comunicación ahora uh -huh. es un hobby, ¿no? <ríe> bueno, siempre está ahí, ¿no? Eh, que al final siempre sí. es muy útil, ¿no? Cuando hablamos con, con personas. Pero bueno, ahí empecé, ¿no? En ese, en ese camino de acompañar a las personas, ¿no? Después de un proceso personal. Eh, cuando llega un momento que dices, bueno, pues, ahora que lo has vivido, que has aprendido tanto, pues te toca ahora acompañar a otros y... Sí. Y ahí empecé, ¿no? En ese proceso, ¿no? Con sesiones, con formaciones, en muchas cosas, bueno, uh -huh. ahí coincidimos, ¿no? Que nos enamoraron los aceites sagrados, por ejemplo, egipcios. Sí, sí, con la terapia sagrada egipcia, sí, con un montón de herramientas que al final todas, todas dejan un pozo de sabiduría y, y, y es una opción más de, del abanico, entonces, Exacto. qué bueno, ¿no? poder contribuir a sea desde la herramienta que sea a que bueno a que las personas se empoderen y que estén mejor y que se comprometan con consigo mismas a estar mejor y eso es es gratificante y bueno hoy la charla de hoy tiene telita que <risa> hoy vamos a charlar de cuerpo y conciencia wow pues sí, pues sí, además fíjate ahora que te he hablado un poco de mis inicios, bueno, mucha gente imagino que le, le, le habrá pasado igual, ¿no? Que su forma de, de entrar en el mundo del despertar o la conciencia o llamémosle, bueno, mil formas, <ríe> eh, muchas veces empieza por precisamente por el cuerpo, porque algo no va bien. ¿no? Y precisamente fue mi caso también, ¿no? Eh, uno no se da cuenta, a pesar de que yo tampoco era de las que seguía todo de, de ¿no? esto de hipoteca, casa, hijo y todo este orden, ¿no? Que parece que, que la sociedad te va llevando, aunque yo no era así como tampoco muy estándar, pero sin querer te vas dejando arrastrar, ¿no? Y cuando te das cuenta, uh -huh. pues no estabas escuchando a tu cuerpo, no sabes gestionar las emociones, hemos ido creciendo, la mente te domina y, y no sabes que te está dominando, ¿no? Ese rumiar ahí, ese disco rayado... Sí sabemos cómo parar, ¿no? Y bueno, mucha sí. gente le habrá pasado y han ido cambiando, otra gente le estará pasando ahora y ahí fue cuando yo ya hice plof, ¿no? Dije, <ríe> no, ya solo lo tradicional no me ayuda y empecé uh -huh. esa búsqueda, ¿no? Eh, precisamente. Entonces, eh, eh, pues bueno, pues eh, vi con un psicólogo maravilloso que había estudiado medicina china, <ríe> que curioso, ah. Y yo lo conocí sí. por eso. entonces empecé a ir a acupuntura, ¿no? Lo típico, agujas, para ayudarte a, a volver a tu equilibrio, te daba, te decía, eso sí. no te vas a comer, no tomate esta planta, bueno, todo es eh, místico, uh -huh. pero bueno, en este caso sumando pues la parte de, de, la, de la medicina china y bueno, como era psicólogo, uh -huh. pues también sabía meditaciones, ¿no? Para la parte de, de la mente, de las emociones, pues, bueno, hacía ahí como sí. el, el pack, ¿no? Sí, claro. <ríe> Fue maravilloso. Ahí empezó mi cambio y, y la verdad que me funcionó, ¿no? Te das cuenta de que eso, de que no escuchábamos muchas cosas. Y entonces ahí uno empieza a cambiar. Y dice, vale, pero yo ahora quiero algo más, ¿no? No quiero ir solo de vez en cuando a que alguien me haga una sesión o, o bueno, uh -huh. hacía cosas en grupo, ¿no? Pues si Tai Chi, meditación, pero quiero algo más. Y entonces ahí empecé, por ejemplo, a formarme, ¿no? Eh, y entonces uno empieza a decir, bueno, pues para el día a día tener una herramienta, que yo creo que es fundamental, ¿no? Cada uno que sí. busque, en mi caso en su momento, me ayudó Reiki, me ayudó a estudiar, claro, las plantas, los alimentos, ¿no? Desde este uh -huh. punto de vista tradicional, eh, ¿no? De toda esta sabiduría antigua. Y, y ese fue mi camino, el aprender a, a meditar, a escuchar mis, mis emociones, fue lo que me hizo cambiar. ahora otra gente que llegue, pues yo qué sé, por el yoga, hay muchos caminos, ¿no? Sí, hay muchos caminos. El caso es eh, tener algo que tú en el día a día te puedas gestionar y no entremos en pánico de ¡Ay, a ver si tal persona me da cita y si no puede me muero! no el, el, Eso es. Gestionar. Eso es, para mí es importante. Aunque sí. Eso no quita que no vayamos, ¿verdad? Que de vez en cuando, incluso mm. siendo terapeuta, pues de vez en cuando vamos a que nos den un impulsito. <risa> claro, y es magnífico. Sí, sí. Totalmente. Sé. Pero sí que es súper importante lo que dices, ¿no? Y gracias por eso, porque es... Tremendamente importante que nosotros también tengamos nuestro cajoncito de herramientas para eh, para utilizar y para y para ocuparnos de nosotros, no porque muchas veces también sí que seguimos esperando que alguien más se ocupe de nosotros. Cuando tengo algo, lo que sea, alguna algún dolor, alguna intensidad, algún síntoma, que alguien me haga, que alguien me lo quite, que alguien o la pastillita que me haga olvidarme de que ya no tengo el dolor claro, y... sí sí sí sí menos hacernos eh, un poco responsables ¿no? y de nuestro, de nuestro propio bienestar porque es cierto que el cuerpo habla lo que lo que no estamos dispuestos a, a escuchar y a veces habla muy fuerte Habla, habla. No solo el cuerpo, incluso el alma, ¿no? Porque incluso, en mi caso fue sí. una mezcla, por ejemplo, porque sí fue, vale, no te das cuenta, entras en este ritmo de vida, ¿no? Yo llegué a ser directiva de un departamento de marketing y entonces, claro, es mucha responsabilidad, todo el día en el coche, el teléfono, y te vas dejando arrastrada y parece que es luego solo descansas en vacaciones y todo eso, ¿no? Uh -huh. Y vas entrando en una presión que, que no eres consciente que está ahí, ¿no? hay que pararse, claro. eh, poder dedicarles sí. los días, como digo yo, si uno no tiene cinco minutos para escucharse, muy mal. Claro, <ríe> pero, claro. No la tele, ¿no? Que, que dedicarnos esos sí. cinco minutos. Pero luego el alma también habla a través del cuerpo, ¿no? Porque si tú, sí. en mi caso, yo todo esto de estudiar comunicación era una parte de mi vida, pero no era con la que me tenía que quedar y yo me resistía al cambio. <ríe> y entonces, claro. El alma también habla, si tú no estás haciendo Tu misión, tu propósito tú No estás yendo por donde tu alma quiere También de alguna manera se revela ¿no? Y te da pistas Y cuanto más tardemos en hacerle caso Más vamos a sentirlas en el cuerpo ¿no? Entonces mm. al final Ahí se dan la mano <risas> Sí Claro, claro, claro Y es como, bueno eh, Es una de, Yo lo veo como una forma de Un llamado de atención es decir, vale, eh, tú sigues en tu ritmo y cuánto no estás habitando tu cuerpo por estar eh, en esa, como esa especie de lavadora, ¿no? Y seguimos con la inercia de pues, lo que nos pide esta realidad o el trabajo o esto. Y, y entonces llega un momento en que ni siquiera tú estás habitando en tu cuerpo, en tu propio cuerpo. Estás viviendo la vida mmm, de los demás o como los demás o como la sociedad o como mmm, esta realidad te dice que es correcto que tienes que vivir. ¿no? Y entonces te mm, desvinculas totalmente de tu cuerpo y, y ya está. ¿Y entonces dónde estás? Al final en ningún lado. ¿No? Entonces es que es tan sumamente mágico el cuerpo que hasta con esas dice, bueno, vale, me estás maltratando a más mal no poder, pero ¿sabes qué? Vale, te voy a dar un toque de atención en lo más físico para que a ver si así... ¿no? Te puedas, bueno, parar eso, lo que tú dices, esos cinco minutos para ti, para honrarte, para cuidarte, para simplemente decirte hola, cuerpo. Qué importante ese hola, cuerpo, ¿no? Y, y incluso hola, corazón, sí. ¿no? también, que lo tenemos ahí en una cajita cerrado y quiere hablar. Sí. ¿no? <risas> total. Totalmente, totalmente. Uno sí, repente, sí. un día dice, ay, vamos a escuchar a ver qué dice. Y que hay cadenas, hay hielo, de todo, ¿no? Por <risa> telarañas. Hay tanto... barreras, hay muros que hemos que subimos continuamente para intentar protegernos de algo sí. o de alguien claro. y que al final, bueno, pues de los de los únicos que, que nos, realmente nos vamos desvinculando es de nosotros mismos. ¿no? porque todo lo que todo lo que rechazamos al final pues lo que resistes persiste dice el dicho no <risa> y así, claro luego nos olvidamos que somos equilibrio que somos bienestar que somos amor no tantas cosas y empezamos a, a vernos a través de cómo nos ven los demás de todos esos programas que se nos instalan no como cuando a veces bajas sí. Y por detrás viene el premio, que no nos damos cuenta, pues ahí se nos van metiendo un montón de, de, de programitas, de creencias, de patrones, que al final nos dirigen uh -huh. nos cuenta, y son ellos los que toman las riendas de nuestra vida, ¿no? Uh -huh. Y al final es, es decir, como digo yo, eh, desbrozando el camino <risa> para poder sí. ir, ¿no? a ese centro de, de, de nuestro bosque uh -huh. y de, de, de ver los premios. ¿Cuál es tu forma? preferida, de vincularte con tu cuerpo cuando te notas o te percibes que estás como muy uy, fuera, estoy en 50 sitios, son 50 cosas. ¿Cuál es la manera, eh, que Sabela, cuál es la herramienta favorita para volver a vincularte con tu cuerpo y, y volver a ti? Para mí la más importante es la respiración. Parece una tontería y que siempre al final entramos en resistencias, pero algo tan sencillo como cerrar los ojos, llevar la mano al corazón, ¿no? respirar un par de veces primero profundo, ¿no? Como para ir, ¿no? Va entrando el aire, despejamos y vamos sí. quitando todo. Pero cuando uno respira de forma consciente, que es solo fijarse cómo entra el aire, ¿no? Por la nariz, cómo sale, si está uh -huh. frío, si está caliente, por qué zonas va del cuerpo, ¿no? Y irse solo fijando en eso, todo lo demás se para, solo fija piden pensamiento no pasa nada, yo sí vuelvo a fijarme en la respiración, que de repente me pican uh -huh. a la rodilla, bueno, muy bien pero yo me vuelvo a fijar en la respiración, ya luego lo atiendo, ¿no? como, nos ponemos uh -huh. en modo avión como si estuviéramos en el avión y el móvil estuviera es. y ahí cuando vamos en avión no podemos uh -huh. ver si está si llegó tal correo, no podemos hacer todo eso, se queda en stand-by ¿no? pues paramos sí. y vamos respirando, respirando y cuando nos damos cuenta Separaron todo ese parloteo mental sin tener que hacer nada especial, porque cuanto más queremos decirte párate, a la mente no le gusta que le lleves la contraria y entonces es peor. Entonces, uh -huh. simplemente vamos eh, llevando la, la atención a eso, a respirar, a respirar. El cuerpo poquito a poco se va quietando. Si sí, sabe que, vale, ahora no te voy a prestar atención porque voy a hacer esto, pero en cuanto a paro, de verdad que ese picor lo voy a atender. Entonces ya se relaja, ¿no? Porque sabe que te vas a ocupar. Si no le haces caso, más se va a incrementar ese picor, ese dolor, ese nudo, lo que sea que estés notando, ¿no? Entonces hay es que respirar, respirar, porque además de que nos trae el presente, de que de forma mágica se va quietando todo ese murmullo de, de emociones, de pensamientos. Y nos va llevando hacia adentro, ¿no? Hacia el centro. Nos va llevando a ese espacio de quietud donde podemos escucharnos a nosotros mismos. Donde de repente, a mí me pasaba mucho, ¿no? Cuando estaba en el mundo de la publicidad era cuando venían las ideas mágicas, ¿no? Cuando estaba en el ordenador, tú, tú, tú ahí, ahí se frenaba todo. Cuando decía, no, sí. voy a invertir unos minutos en mí. Y me salía a la ventana y paraba y respiraba, ahí sucedía la magia, ahí venía... Todo eso que estaba uh -huh. un poquito de caramelo <risa> para, sí. para salir, lo mismo con los problemas también a veces, esas soluciones que aparecen mágicas. Y otra uh -huh. cosa que me encanta de la respiración es que nos ayuda mucho a, a ir precisamente como sacando todos esos programas, ¿no? De alguna manera. Bueno, no los más arraigados. Uh -huh. Pero esos que estaban por ahí como medio de paso, que se nos engancharon ahí un poquito, cuando uno respira, parece uh -huh. que vamos como oxigenando no todas las líneas cerebrales y, y parece que vamos despejando la autopista, ¿no? Y es todo sí. mucho, mucho más sencillo. Entonces yo siempre recomiendo, no, yo me imagino que estoy en el bosque que cuando viene el aire, no, como que viene ahí con, con partículas mágicas incluidas, no, de ese aire, sí. no ayuda a ir sacando, no, pues lo que no, lo que no necesito, uh -huh. que me deja de, de mí, y para mí eso es lo más importante. Bueno, hay veces eh, que hasta vienen los delfines y entonces me muestran cómo respiran ellos para que me imagino que he hecho también por aquí, ¿no? Ajá. El chorrito del agua, bueno, y van a ir sí. también su, su ayudita porque es sí. muy importante, es muy importante ir dejando a eh, darnos cuenta que no somos todo eso que creemos que sí, ¿no? Todos esos impactos. Cuando nos, nos paramos y nos ponemos en ese observar le dice, ah, ¿quién estaba observando? ¿Quién está ahí? ¿no? ¿Quién soy yo? ¿no? No, no soy todo eso que estaba ahí haciendo ruido. ¿no? <ríe> y ahí sí. cuando, cuando realmente, pues a lo mejor ese picor de la rodilla, esa molestia en la garganta, pues igual te dice no, solo quería un poco de atención, solo quería mostrarte que hay una tristeza aquí, que la estás escondiendo, ¿no? Y, y, y al final no era tan... Complicado, ¿no? Y sí, claro. Es, es muy que hoy en día sí. hay muchas técnicas que la usan no de pranayama de yoga sí de revir, de... Bueno, ahí, mm. ¿no? el caso es, es encontrar no tu, tu propia respiración con la que tú te sientas claro y que te ayude claro encontrar tu herramienta la que sea divertida fácil para ti y y, y bueno y ponerla en y ponerla en marcha claro estupendo porque es tú sabes evidentemente que tú sabes y aunque creas que no sabes o aunque creas que hay algo siempre incorrecto en ti, porque siempre va a haber algo incorrecto en ti o en tu cuerpo que si esta arruga, que si esta lorcita que si tal, que tal que empezamos también a hablarle de otra manera al cuerpo ¿no? porque esto también es una forma de juicio y el juicio hacia nosotros mismos eh, bueno pues también nos va mutilando pequeñas partes no, porque es un abuso importante hacia, hacia nosotros mismos entonces a veces eh, también las cosas empiezan a cambiar eh, primero cuando tú ya eliges bueno, hasta aquí, ahora quiero otra mmm, tiene que haber algo más, quiero de otra forma, esto hasta aquí ya no me vale, no me sirve ¿de qué otra forma? cuando tú ya haces esa elección de buscar aunque no sepas por dónde, ni cómo ¿Qué otra cosa o qué herramienta puedo usar para estar mejor? Eh, esa mínima elección ya va a cambiar todo tu organismo, todo tu, eh, todo tu, todo tu mundo y toda tu esfera. Y, y es súper, súper importante, claro, aunque solo, aunque solo sean cinco minutos... Y empezar a hablarle, a observar cómo hablas a cómo te hablas a ti cómo te hablas a, y cómo hablas a tu cuerpo. Las palabras también son vibración. Y todo eso es una programación y crea en tu punto de vista. Entonces, si a veces, pues en vez de decirle al cuerpo, pobrecito, ay, es que esta lorza, y es que esta arruga, es, que, es que este dolor, es que... Bueno, pues qué tal que si lo abrazaras como si fuera, bueno, pues un osito y es estar ahí presente con él y con el cuerpo y bueno y cómo podemos cambiarlo no porque también nos compramos eso de que todo tiene que ser muy complicado muy difícil y muy pesado lo de la facilidad cuando hablamos de facilidad no pues la facilidad es esta herramienta por ejemplo es simplemente respirar, conectarte a tu latido es como ¡buah! Pero eso es demasiado fácil, no puede ser tan así. Exacto, suena algo, no me lo creo. ¿no? Tenemos tan interiorizado el que tiene que ser difícil, con trabajo, con esfuerzo, con sufrimiento, con. que, que no creemos, no nos lo creemos, algo que sea fácil. Y, y menos ahora que con esto de, bueno, que estamos como este camino no hacia la nueva tierra, ¿no? Yo, yo qué sé, hace 12 años o así. O sea, a lo mejor hay cosas que llevaban más tiempo, ¿no? Pero ahora ves en la gente que viene ahora a terapia o a sesión, cómo hacen procesos que tú igual estuviste un año y ellos a lo mejor entre sesiones, pim, pam, o sea, es más rápido que no. Y se está acelerando sí. más porque vamos haciendo una masa crítica a todos, ¿no? Claro. Es con, con más motivo de que ahora es, es más fácil. Es verdad que no hay en la varita mágica, no es que uno llegue y pum, y ya desaparezca todo. Hay cosas que dependiendo de los bloqueos previos, pues llevarán más tiempo, menos tiempo. Pero esto es como, ¿tú vas al gimnasio un día para sacar músculo? No, vamos varios, ¿no? Pues, claro. igual, ¿no? Eh, vamos a lo mejor alguna vez a terapia de vez en cuando, luego en casa hacemos unos ejercicios y, y vamos teniendo nuestro, nuestro progreso en el, en el día a día, ¿no? Entonces, la constancia es, es importante. Pero lo que has dicho, ¿no? Con alegría, con, con, con disfrutes es que para mí eso es la clave, ¿no? Es eh, porque hay gente que ahora se obsesiona, tengo que limpiar, tengo que sanar... Y digo No, disfruta del camino, la espiritualidad claro. es, es, es muy diferente, ¿no? Eh, mm. eh, ya esto de estar con el on, el zen, tan, tan para arriba, al revés, ahora es cada vez más carne. Eh, por eso es tan importante el tema de hoy, ¿no? De hacerte consciente de, de tu cuerpo, de nuestro cuerpo, ¿no? Porque eh, mm. hay mucha gente, los que están empezando ahora, pues a lo mejor esto que venimos hablando, de cosas que nos pasaron, pues les pasa a ellos ahora, pero hay gente que ya lleva un recorrido... Y de repente sí. ahora no, entiendan, no entienden cómo, ¿no? Pues igual, yo que sé, llevaban ocho años, no tenían ni una gripe, ¿no? Porque se armonizaban sí. y pim, pim, pim. Y de repente están pasando unas crisis de sanación eh, fuertes en algunos casos. Y no entiendo, pero si, uh -huh. yo, si yo hago reiki, si hago no sé cuánto, eh, lo que sea, ¿no? Sí. Eh, pero ¿por qué? Por, precisamente por todo ese trabajo, en muchas cosas, pues, eh, vale, pues van a, por delante de otros. Pero es que ahora les toca ir a capas más profundas, ¿no? Y todas estas energías uh -huh. fuertes que están entrando, no es, llego aquí, me acomodo y ya está. No, no, no. Va a venir no. otra y, y otra. Entonces, cuando ya consigues algo y todo empieza a ir bien, boom, Pues te viene otro reto. Y esto es uno para... Hemos decidido encarnar en una época que, desde el 2015 para aquí, cada vez va todo más rápido. Y, y tenemos muchos retos en solo una vida, sin sí. necesidad de encarnar tantas veces. Es... es es muy bonito, uh -huh. es apasionante, pero por otro lado también, claro, es algo nuevo, ¿no? No estamos acostumbrados claro. a hacer eh, <coughs> todo esto tan, tan rápido, ¿no? Pero, pero bueno, hay que, hay que tomárselo como un beso, como un viaje, como divertido, porque si no nos vamos a agotar, ¿no? Entonces ahora, claro, hay muchas sí. memorias que estaban bien profundas en la piel o humo uh -huh. y están saliendo para afuera, ¿no? Eh, por ejemplo... En el caso de, ¿no? de los, por ejemplo, de los patrones mentales, ¿no? eh, Yo lo veo mucho, por ejemplo, con la vibración, ¿no? Por, eh, cuando uh -huh. vas a, a una sesión de, de cuencos o de gom o, o así, por ejemplo, eh, hay gente que, bueno, que será su primera vez o, o no, o, o que han trabajado mucho energéticamente, pero por ejemplo con, con la vibración, que bueno, pongo este ejemplo que hay muchas formas, ¿no? Pero claro. la vibración eh, a veces gente que está muy trabajada salen a la luz cosas que estaban muy escondidas, por ejemplo, en las esferas mentales, ¿no? De patrones, programas, sí. o mm. memorias del cuerpo físico, y entonces, claro, mueve mucho. La alquimia corporal mm. es muy poderosa. Eh. Entonces, sí. Algo que no estaban acostumbrados. Estaban acostumbrados a, a me doy un poquito de energía y, y bueno, que bien todo, ¿no? Pero ahora uh -huh. el universo le está diciendo, bueno, vamos a darle otra vuelta de tuerca, vamos, no te conformes, ¿no? Vamos a, a aquello que lleva más años o, o más siglos, no sé, <ríe> escondido, <Claro>. ¿no? <ríe> Igual sí. que por eso es tan importante, ¿no? Tú que estás haciendo con las con las barras, es tan importante ahora que, que no saquemos todos estos programas, todos estos patrones que nos alejan de ser quienes somos, de creer que estas cosas son fáciles, que se pueden hacer, que podemos cambiar, ¿no? Que podemos conectarnos sí. con quienes somos y sacar nuestros dones y y, bueno, y crear sí. esa tierra deseada, ¿no? Claro, crear lo que quieras, crear la vida que quieras vivir. O sea, eh, tú eres potente, gran potente y mágico creador. Pero bueno, ahora vamos a quizás el momento de crear algo diferente de crear algo son más divertido más eh, pues desde, desde lo que uno es realmente y con respecto a así que lo que decías esas esferas vale son así es como si eh, son miles de esferas como si alguien estuviera haciendo eh, burbujitas en estos tubitos largos de las burbujas de jabón y estuvieran continuamente continuamente saliendo no ¿Y cuánto las atoramos simplemente? Porque también eh, creo que tengo que sanar todo. Claro. Y a todos. Y a lo mejor ni siquiera son tan sumamente antenitas que a lo mejor ni siquiera es tuyo. Estás percibiendo todos esos pensamientos de alguien más, todo ese atoramiento de alguien más, de quizás del que tienes al lado o del vecino. ¿Quién sabe? Y los estás haciendo tuyos. Claro. Y los haces tuyo porque estás desvinculado de ti. Claro. Y de tu cuerpo. Entonces, bueno, quizás ahora es un momento perfecto y maravilloso para empezar a, bueno, a elegir algo diferente. Es muy importante eso, ¿no? Porque muchas veces eh, pasa mucho eso, que la gente no es consciente de su propio cuerpo le, le cuesta eso, le cuesta que de repente, por ejemplo, yo que sé, un día, que se sobre todo en la ciudad, ¿no? Cuando, yo cuando voy a ciudad sé sí. mucho. A lo mejor ese día hay un tema muy candente y hay, yo que sé, y se siente mucho miedo en el ambiente, por ejemplo, ¿no? Y si sí. te llegas a casa y de repente estás miedoso por todo y, y, y uh -huh. no te das cuenta que sin querer te has dejado impactar por eso, ¿no? Si tú te paras un momento... Uh -huh. Y conectas contigo, te vas a dar cuenta. Ay, no, esto ha despertado algún miedito que tenía por ahí en mí, pero ya está, yo no tengo ese miedo tan grande. Y, y es un poco empezar a, a ser consciente de, de nuestros límites también, ¿no? De, de no cargar con los problemas de los demás, que no sirve para nada, porque los a tener que solucionar igual, no de saber diferenciar sí. lo mío de lo del otro, de saber cuándo estoy percibiendo algo mío, cuándo no. Bueno, es, es poquito más eh. Esa educación, ¿no? Eh, que es bueno, como todo, eh, con la práctica nos vamos dando cuenta, ¿no? Eh, y al final, claro. no es un diccionario tan complicado, simplemente es eso. Mm. Esos minutitos al día que hablábamos, ¿no? Para, para empezar de eso, pues, a habitar el cuervo, porque, por ejemplo, yo ahora lo veo, yo trabajo mucho con los, con los arturianos, con los médicos del cielo, ¿no? curiosamente, ¿no?, cuando, cuando empecé, que empecé con la naturopatía y todo esto, ¿no?, como todo como más científico, ¿verdad? bueno, venía del de mundo del periodismo, entonces sí. empecé así, pero luego poquito a poco pues me fui a la parte más energética, más mágica, ¿no?, y, y ahora de alguna manera con la energía me traen de nuevo mucho uh -huh. al cuerpo, ¿no?, y al principio, claro, sí. no entendía bien por qué, pero claro, con todo lo que estamos viendo de ahora lo importante, cuánta gente que no está 100% encarnada aún en su cuerpo... Que no está bien vinculado, como hablábamos, bueno todas estas cositas. Entonces, claro, eh, ahora nos hacen mirar mucho el cuerpo porque, claro, nos hemos acostumbrado mm. a solo sentir la energía, ¿no? en muchos casos, que, que bueno que nos, des, que nos desvinculamos de que estamos en la Tierra por algo y que tenemos que aquí ser felices y disfrutar, ¿no? Entonces, mm. claro, eh, muchas veces, ¿no? Hasta ahora, a lo mejor, liberábamos memorias que, claro, ahora estamos de aura, del no sé qué, pero ahora las liberamos en la fascia, en la epidermis, en el riñón. Eso es. Te obligan de nuevo a volver a repasar la, ¿cómo no? la biología, ¿no? Aunque lo trabajes sí. en el médico ¿no? Pero te toca otra vez uh -huh. estudiar estas cosas, pues en las capas mentales, entonces. Hay veces que yo a veces como que ahí medio me enfado con mis guías, digo, es que, claro, me hacéis poner unas palabras que van a sonar a medicina <risa> y, claro, nosotros trabajamos en, en el punto de vista, claro, energético, aunque seamos un todo, ¿no? Y bueno, esa sí. es ahí en España que, que enseguida saltan la, las alarmas de a ver si te estás metiendo donde no te llaman, aunque no sea tu intención, pero claro, a veces me dices, es que esa es la palabra y entonces es la que tiene que ser y no hay que tener miedo. Cada uno trabaja, uh -huh. y le toca... Y ya está, ¿no? Porque claro, de repente eso me veo haciendo equilibrado de hemisferio, yo qué sé, liberación de memoria celular o suena así, sí. ¿no? Pero es lo que... Sí, toca sí, ahora, ¿no? Entonces, sí, sí. Entonces, que... lo que toca ahora, bueno, en mi caso, ¿no? Y a la gente que le resuene, por supuesto, ¿no? El... Claro. Habrá otros que están en otra en otra parte, pero, pero, pero veo eso mucho, ¿no? Que a veces eh, gente que que bueno, a lo mejor sí que se ha equilibrado mucho los chakras, pero después lo agarras de aquí para arriba, y la conexión con el ser está totalmente desconectada. O sí se ha conectado con, bueno, con, con su yo uh -huh. superior, o bueno, un poquito con su ángel solar o lo que sea, pero el cuerpo del ser, uh -huh. del, del cuerpo energético están desconectados, los anclajes están fríos, están uh -huh. ahí, y entonces ahora nos, nos toca toque. Eso suena como muy a chino, pero es lo que toca la biología del ser, ¿no? <ríe> y de ahí. Sí. Eh, uh -huh. Que bueno, que no importa la persona que venga, a veces no, no, no aunque no entienda, pues de alguna manera sienten el llamado de, pues le, siento esto. Luego ya, pues le explicamos cómo como podemos, ¿no? Pero eh, muchas veces ahora llegan por, por eso, como digo yo, por llamados del alma, ¿no? Igual te piden sesión de, yo qué sé, de reiki, de limpieza, de no sé qué, y luego uh -huh. cualquier cosa, ¿no? <ríe> Porque lo sí, que... sí. Piden las palabras que, que la gente entiende, lógicamente. Entonces, dicen, no, quiero que me ancles el cuerpo del ser, que me ayudes a bajar más mi cuerpo acá. Te va, no, pues no, no te lo van a pedir, ¿no? Pero, ¿no? pero sale, que es lo importante, ¿no? Sí, claro. Va. Claro, y sale porque estás presente ahí, no solo energéticamente, estás presente con ese cuerpo, por ejemplo, que, que estás tocando, ¿no? En nuestro caso, que, somos, que hacemos eh, terapias. Y... Y es esa vinculación, entonces, ¿cuánto más te puedes vincular con, contigo? Porque hay una, en Access hay una pregunta que es muy muy interesante. Una pregunta, no, es un. Bueno, en una de las de las clases principales, que, que son las barras, eh, preguntamos: ¿Tú estás en tu ser, tu cuerpo está en tu ser o tu ser habita en tu cuerpo? Sí, sí, sí. Y es como, ¿qué? Eh, eh, eh, no entiendo nada. Genial. Gracias. Enhorabuena, porque desde ese momento que no entiendes nada, es cuando puedes ir más allá. Porque si no vuelves a estar en la cajita de las computaciones, de las conclusiones del entendimiento, del lógico cognitivo, no puedes ir más allá de eso que ya has decidido y concluido. no Y entonces viene a colación de lo que tú decías, que a veces no entiendes, no importa. Mejor que no lo entiendas. Porque ahí es cuando puedes ir más allá. Cuando lo entiendes todo... si ¿sí es una cajita? Claro, claro. Sí sí. Uh -huh. sí, sí. Es que al final todo esto es más grande, ¿no? Que mucha gente... Pues, bueno, y a mí me ha pasado a veces que... A veces tienes ahí esa inercia que intenta volver, ¿no? Porque, ¿sabes? Sí, claro. ¿No? Como a tener a lo mejor esa conexión que... Con, propio ser o con tus días que te iban dando señales, ¿no? Y eso ahora ya no es así, ¿no? Ahora es la mm. es entrega, ¿no? Es como, como la carta de la, del arcano, ¿no? Del, tarot, del carro, que, que sí. ves es la rienda del carro y es la confianza mm -hmm. y no sabes lo que va a pasar y lo sabrás cuando tengas que saberlo si, si, si te enteras, <risa> pero es la confianza, claro. de, de, de dejarle las riendas a tu ser y tú mientras vivir esta vida terrenal y de vez en cuando, pues sí, te vienen vienen como esos, esos impulsos de pues tengo que hacer esto porque no lo sé pero lo tengo que hacer y es confiar no y luego después ya eh, el por qué es para sí, un, poco, un poquito congelada <risa> y te me Ay, fuiste sí. un poquito ¿Qué? la voz pero ya está ya está cómo vale. puedes mejorar <risa> bueno sí bajemos barreras y a volver. Que, ah sí que esta vez estábamos acostumbrados como a, a tener señales que nos dieran las pistas no y ahora es más sí pues sé que tengo que hacer esto aunque no sé muy bien por qué y confiar no confiar en confiar sí. eres tú misma que te estás guiando a ti misma quién mejor que tú sabe lo claro porque es como para el ego no entonces es confiar mm -hmm. Luego ya nos dirán por qué para, bueno, de vez en cuando nos dan esos regalitos para que nos dé la confianza, de ¿ves cómo lo estabas haciendo? Sí. Porque claro, y es que como... eso es súper importante, ¿no?, lo de confiar. Y confiar no quiere decir más que con fe. Sí. Y tener fe es creer algo. Y si crees, creas. Totalmente. Totalmente. Y ahora es ese momento, ¿no?, que que Esa parte nuestra más, más, más divina está entrando cada vez más en, en nuestro cuerpo, que es algo nuevo, algo, una experiencia muy, muy, muy bonita. Y que no sabemos cómo va a ser, ¿no? Es todo nuevo para todos. Aquí mm. no hay nadie que tenga un libro <risa>, ni una llave. No. <risa> Aquí todo vamos experimentando, ¿no? Es como el 2020. Exacto. ¿no? Yo decía yo que en astrología, no sé qué. Que algo iba, iba a pasar. Mm. O sea, nadie sabía exactamente. Era imposible, ¿no? a ver qué iba a pasar, ¿no? Si no, tampoco claro. tenía gracia, porque como no no, no no funcionaría igual, ¿no? No sería el mismo impacto, ¿no? Claro. Entonces, hay, hay que ir viendo, hay que... Hemos venido a bailar y tenemos que bailar, ¿no? Claro, y disfrutemos el medio del camino, es decir, olvidémonos un poco también, dejemos a un lado el cómo, el por qué y el de qué manera. ¿Qué tal que solo Bueno... Disfrutamos, confiamos en nuestro saber porque sí, siempre sabemos. Siempre sabemos. Lo que pasa es que sí que no tenemos ese hábito o nadie nos ha enseñado a, a confiar en nuestro saber. Siempre los demás saben más. ¿no? El terapeuta, el médico, el profe, el otro. Todos los demás saben más. Entonces llega un momento que tú te haces tan chiquitito, tan chiquitito y tan chiquitito y no sabes. Que claro, no sabes. Pero por eso hay, hay una cosa que, bueno, que, que, que tú haces también, que yo hice mucho en su momento también, bueno, en mi caso lo hacía, lo hacía con Reiki, que es el tema de los intercambios, ¿no? Que la gente sí. tenga esa opción de, de poder platicar o de poder probar, porque a veces hay gente... Sí. Que, yo igual no me animo a hacer una sesión, pero si un día hacen un intercambio, bueno, pues hago una aportación, lo probaría, ¿no? O claro. una técnica y luego no tengo posibilidad de, eh, ¿no? Que de muchas veces pues, también hago igual, ¿no? Que puedan venir así quieren a terapia o, bueno, apoyar, ¿no? Después de las situaciones uh -huh. Para mí eso es muy importante, ¿no? Y que Siempre. Es porque además se genera comunidad, las personas ven... Mm. Bueno, en estos años lo hemos seguido haciendo online como hemos podido, ¿no? <risa> haciendo círculos. Claro. Porque, bueno, hay que buscarse nuevas formas, no vamos a quedar atascados, ¿no? Sí, eh, claro comunicando, pero lo importante es que la gente, y hoy en día, bueno, pues cada vez estamos más gente saliendo pues, en Instagram, en YouTube, ¿no? Que vean que no están solos, que pueden compartir, eh, mm. que no tienen que vivirlo todo, todos solos. Aunque hay una parte que no nos queda más remedio que hacerlo solo uno, ¿no? Sí. El saber, ¿no? que aquí estamos, ¿no? Y cada uno, pues, verá qué personas resuena, eh, qué técnicas, pero lo importante claro. es escuchar el corazón, ¿no? Claro, porque eso también es eso. es Confiar en lo que tú sabes, lo que es verdad para ti, quizás no sea verdad para nadie, más. Entonces, quizás a ti te vaya muy bien trabajar con médicos del cielo y genial, porque no hay nada malo ni nada bueno. Es genial. Eso te funciona a por ello. Y hay mmm, quien le va genial la meditación y hay quien estupendo el yoga y hay quien genial eh, las barras de access y hay quien genial... Mmm, lo que sea. Simplemente irte a tomar un café con un amigo o con una amiga y charlar un rato. Lo que te funcione. Lo que te funcione. No importa lo que. Confía y, en tu saber, en que tú sí sabes. Y aquello que te haga eso sentir eso. Como que parece que incluso te haces más grande. Y que te libera el cuerpo. Que tu cuerpo se, está como ahí esponjosito. Ve por ahí, ve por ahí es la mejor forma, empezar a, a confiar en, en tu cuerpo y le puedes preguntar a tu cuerpo, cuerpo, ¿esto va a ser divertido para nosotros? Ir a tomar un café con, hacer esto con, o oh, sí, ir a pasear, vestirme esta ropa, este tejido. Y es una forma también de empezar a vincularte con, con el cuerpo, ¿no? Sí. Estupenda. Muy buena. Bueno. De hecho, por ejemplo, eh, me estaba acordando ahora de escucharte no de mucha gente que, por ejemplo, en la parte más mágica, que, que conecta mucho con los elementales, pero siempre lo están haciendo uh -huh. como algo externo, no como algo fuera, el elemental de tierra, del fuego, y al fin y al cabo es algo que nos habita, ¿no? Y nosotros tenemos pues... el, el, como el tema del cuerpo, el elemental del cuerpo, que es como al que yo le pregunto, ¿no? Eso mismo que tú estabas diciendo, ¿no? Eh, cómo te encuentras, qué te puedo, qué te puedo dar ¿no? Y, y mucha gente que hay gente que dice, ay, si es que no veo nada, yo no escucho ¿no? y después vienen, hacen un pequeño ejercicio y se sorprenden ah, pues sí, de alguna manera, aunque no escuché ninguna voz ni, ni nada, pero de alguna manera sabía lo que me estaba diciendo pero, si es que solo con claro. de permitírtelo ¿no? A claro, exacto a los ojos. Sí. y esa es una super palabreja ¿eh? lo del permitirse el permitirse recibir Ojo, esto tiene mucha potencia porque también cuanto estamos rechazando recibir nada sin de nadie porque ya concluimos o, o hemos concluido que tengo que hacerlo sola o que tengo que hacerlo así de esta manera y solo puede ser de esta manera ¿no? Y, y es tan fácil como ir simplemente a observar tu cuerpo ¿qué es lo que te pesa o te hace contraer el cuerpo y qué es lo que te Relaja el cuerpo y hace como que esté más, más expandido. ¿Y son cosas tan sencillitas? Él dice también que sí, creo que lo habéis oído, ¿no? Tengo aquí al gato y también está escuchando y él también dice que sí. Sí, totalmente. Bueno, ¿y qué tienes en mente ahora, Isabela? ¿Cuáles son tus próximas creaciones? ¿Qué es lo que estás ahora rondando? Bueno, pues, eh, pues precisamente esta semana andaba con lo del equilibrio de los hemisferios y toda esta parte mental porque estos... Bueno, hoy que es 28, ¿no? Eh, ¡Uy, que se nos mueve el móvil! Sí. <risa> tiene, <risa> tiene vida propia. ¿Qué vida. Eh, ah, pues desde mañana hasta el día 5, más o menos, hay un portal que hay... Bueno, ahora sí, No sé qué quedar quieto ahí. <risa> que, mm. que hay una energía precisamente que nos ayuda mucho a a esto del equilibrio entre, entre hemisferios, ¿no? Que es una parte para mí importante, ¿no? Porque, bueno, hasta ahora estábamos muy acostumbrados, como hablábamos, ¿no? de, de limpiar, ¿no? Purificar, elevar frecuencia. Bueno, muy bien, eso. Siempre va a quedar algo que hacer, ¿no? Pero de alguna manera, a mí me gusta ahora más centrarme en activar, ¿no? Entonces, uh -huh. en el cuerpo, también hay muchas partes que están dormidas, ¿no? Y que ahí hay también uh -huh. parte de lo que nosotros somos está ahí dormidito, ¿no? De nuestra esencia, de nuestras sabidurías. Eso que está dentro, que preguntamos siempre fuera, que decías, ¿no? De, de nuestros dones, ¿no? Entonces, hay muchos caminos, ¿no? Pero precisamente hoy, antes de entrar, que tenía un ratito, estaba ahí trabajando eh, en eso eh, porque dije, bueno, pues eh, hay veces que siempre me gusta hacer como, así como una sesión grupal como para, bueno, hay gente que a lo mejor pues nos animan a probar o porque las grupales son más económicas. Bueno, de vez en cuando me gusta hacer así alguna, alguna, alguna grupal para, bueno, para acercar, para que sea más fácil... Y estaba ahí como lo de hacer con, con pues un, un ejercicio así en grupo precisamente para, para... Que luego si queréis podemos hacer una pequeña pruebita para los Sí, que, claro, claro. Para, para ayudarnos un poquito eso, a, vale, sí, siempre va a haber una parte que, que limpiemos, que despejemos, como digo yo, pero ayudar eso a estimular esas áreas, a, a reconectar ¿no? eh, los hemisferios, eh, esa parte... Del, del cuerpo con el espíritu, ¿no? Un poco también, para que vayan uh -huh. todos, todos a una, ¿no? Y, y bueno, luego hay una cosa que me gusta mucho, que ya lo comenté contigo, ¿no? En, en mi compañero, eh, que estudiamos los dos juntos cuencos, ¿no? Pero a él le gustó mucho y luego se fue profundizando, ¿no? en terapia de sonido, bueno, un montón de cosas. Uh -huh. eh, yo lo utilizo, bueno, de hecho, aquí tengo mi, mi cuenco arcoíris, siempre tengo uh -huh. <ríe> cuenquitos, uh -huh tengo por aquí el fin, pero bueno, él tiene el triple que yo claro, porque se dedica solo claro, pero, bueno, es una de, de las sesiones que haces exclusivas ¿no? De, de, de vibración y tal pero me gusta mucho hacer cosas con él por eso de unir la energía femenina y masculina, que aunque uh -huh. sé que nosotros lo tenemos, no todos tenemos en nuestro interior pero de vez en cuando me gusta hacer así cosas eh, juntos porque bueno, él es más terrenal que yo ¿no? yo soy un poco más uh -huh. <risa> para arriba, ¿no? nos equilibramos eh, y no sé, pues como que me, me gusta así hacer de vez en cuando cositas, ¿no? Como que suena muy... O sea, a veces hacemos activación con Dani y juntos, ahora en Navidad hacemos el ritual de Navidad, pues con la vibración y bueno, eh, con la meditación, uh -huh. Ir haciendo así mezclas, ¿no? Para hacer cosas diferentes, para que la gente pruebe cosas diferentes. Uh -huh. Hoy en día yo veo mucha gente que a lo mejor pues, lo de meditar o acercarse a la energía pues le puede sonar, ¿no? Le cuesta, bueno, normal, cada uno eh, y yo veo, por ejemplo, que cuando van con él, que siempre tiene una persona que es osteópata y que estudió terapia de sonido y que toca y pum, pum, pum, ¿Sí? y ya está Tú vas allí, escuchas música y te relajas, ¿no? Eso Ajá. para el público final Nosotras sabemos que pasan más cosas, ¿no? Pero, sí. <risa> eh, porque se limpian energéticamente, también se alinean eh, los chakras, se eleva frecuencia, se liberan cosas que están sí, dormidas sí, sí, sí. Entonces también tiene, tiene esa, esa magia, ¿no? Eh, incluso, por ejemplo, antes veíamos mucho que la gente pues, iba a meditación o a, a un concierto de cuencos, se tumbaban, ¿no? Se quedaban quietos y ahí la energía hacía, ¿no? O una sesión. Pero ahora la energía te, te pide que te muevas, ¿no? Muchas veces eh, yo a la gente le digo, pues que los españoles somos, nos cuesta. <ríe> en otras el mundo, pero los españoles somos muy, muy tímidos, ¿no? Entonces es como que eso de dejar, de movernos eh, nos cuesta y hay que dejar sí. que la nos habite y nos y nos vibre. La gente que conecta más, uh -huh. pues sí se deja porque a veces la energía ahora es esa luz vibral que está entrando y se siente eso, eh, se siente el movimiento dentro. Entonces uh -huh. ellos salen mejor, es muy bonito, es como una dama, sí. ¿no? El sentir y sí. dejarse, dejarse uh -huh. mover, ¿no? Entonces yo creo que es una aventura bonita en la que estamos todos ahora viendo eh, cómo va a ser la nueva sí, etapa, cómo va a ser los nuevos contactos con el cuerpo, porque uh -huh. antes hacía mucho a través del chamanismo, ¿verdad? Eh, sí. Y ahora tenemos que ir viendo cómo, pues la gente que estaba habituada, yo que sé, a Reiki, a Péndulo, lo que sea, pues cómo incorporar eh, eh, ese toque más terrenal, ¿no? Más con el cuerpo, ¿no? Ese movimiento. Sí. Entonces yo uh -huh. creo que va a ser divertido como no estábamos todos ahí, eh, jugando claro. porque ahora es un ¿Sí? momento de jugar Sí Sí, totalmente, de jugar de vivir experiencia, de experimentar de ver por dónde para ti sí y por dónde para ti no y, y, y tirar y, y ya, pero hacer no nos podemos quedar tampoco en el sí, mira qué espiritual soy estoy ahí arriba y tal, pero pero también como una forma Mucha, o, bueno mi experiencia es que mucha gente no que empezó en, eh, pues a hacer Reiki o demás es como la justificación perfecta no de quedarme ahí arriba y al final no estoy claro, no claro. estoy viviendo pero tienes un cuerpo físico claro, claro. y te ha tocado y te toca vivir esta realidad y a tu cuerpo físico le gustan cosas es decir sí, sí. le gusta vestirse <risa> le gusta tener un techo y le gusta comer cosas ricas <risa> seguro que mejor vamos entonces, eso no desneñemos nada, no separemos nada Podemos ser tremendamente espirituales, tremendamente terrenales Porque lo somos todo Entonces no hay que separarse de nada Y una cosa no, quiere, no excluye a la, a la otra Que seas espiritual no quiere, no quiere decir que, que quites fuera todo lo, lo terreno Y al contrario, ¿no? si esto es un momento de esa coherencia y sin sentirse culpable, porque no pasa nada. Si un día te apetece una Coca-Cola, no pasa nada. <risa> te la tomas si el cuerpo te nada. lo pongo, es. Claro. La otra la cosa es que estés todo el día, yo que sé, comiendo azúcar a todas las horas, que ya sabes que eso no te va bien, ¿no? Pero, también, uh -huh. ¿por qué no por qué estar con esa esa culpa? Claro. ese no sé, cuando se puso de moda esa temporada de las semillas estelares, se pasaban todo el día llorando sí. los gatos. Eso está muy bien sí. para saber de dónde vienes, para traer algún una sabiduría, pero ahora estás aquí, estás viviendo aquí y tú decidiste venir voluntariamente entonces ya está, ¿no? si no sino es que mm. nos, traemos, nos distraigamos claro, nos traemos sufrimientos nuevos, ¿para qué? no <risa> claro si además, claro, ¿cuál es el valor de esto? Claro, la eh. separación es una ilusión no bueno, sé que en el día a día no es fácil pero, pero no existe separación sí, bueno, claro pero, no, y no pasa nada y no pasa nada es que no hay nada correcto y nada incorrecto. Si partimos de eso, para salir de ese vicio y de adicción a la polaridad, de lo bueno, lo malo, lo correcto y lo incorrecto, bueno, siempre tengo elección. Entonces, y no pasa nada. Y hoy me puedo atiborrar de, de comida basura y mañana estoy en otra, o dentro de media hora estoy en otra opción totalmente diferente. Elijo algo diferente y no pasa nada. Estamos para experimentar, ¿no? <risas> claro, y diviértete mientras experimentas Y qué bien, porque vas experimentando cosas Y vas teniendo, ah, pues esto para mí no O esto para mí sí me funciona Esto para mi cuerpo sí le gusta Uy, esto no, le cayó como un tiro Genial Ya has aprendido algo de tu cuerpo Genial Qué bueno que has estado presente Con él para saber eso Qué es lo que le gusta, qué no le gusta Qué le sienta, o no qué no le sienta Ya está Ahora elige otra cosa si no te gusta. Sí, incluso ahí, ahí eh, Me estaba acordando un poco pues, con lo que decías, ¿no? Que a veces sin querer lo que hacemos es, como, como yo le llamo como la New Age, lo que hacemos es cambiar una cosa por otra, ¿no? Y al final uh -huh. <risa> seguimos sin avanzar, ¿no? Como nos, nos eh, ponemos un velo y, y fingimos que estamos ahí en, en la New Age y es, es, es el como el autoengaño, ¿no? Pero bueno, pues eh, todos hemos caído ahí en eso alguna vez, no pasa nada. Lo importante es irse dando cuenta, mm. jugando, experimentando y no hay prisa por llegar claro. a ninguna meta. Uh -huh. por, por, hay muchos caminos, podemos ir por autopista, Exacto. podemos ir por todos los atajos o por todas las curvas. Cada uno elige, eh, siempre podemos elegir que qué es lo bonito, ¿no? Pero bueno, ahora sí. que estamos ¿no? en este cambio de era, que hemos llegado a la era de acuario, y bueno, sí, lógicamente no estamos en la era de acuario y de repente todos happy flower, hay un periodo de transición, pero, pero en vez de dejar que vengan ¿no? los bandazos, las olas de los demás con su movimiento o a sea, llevarnos de aquí para allá, es el momento de pararse y empezar a ver qué es lo que quiero hacer, qué quiero conseguir, ¿no? Igual que antes mandábamos energía para armonizarnos, ¿por qué no enfocar nuestra energía? en crear algo nuevo, en, en dirigir la uh -huh. vida, no dejar que otros nos la dirijan, ¿no? Y empezar Esta. a crear esa, esa nueva, uh -huh. los, los puentes, <ríe> las carreteras, <Sí>. uh -huh. <ríe> y hacerlo eso, porque ahora tiene que ser todo eso, pues en disfrute, en alegría, trabajar tiene que ser como estar en la playa con un daiquiri, bueno, por un ejemplo tonto, <ríe> pero, pero sí, es en, en colaboración, ¿no? Eh, eso es ¿no? Hacer cosas diferentes... Cuánta pues, mm. gente en la pandemia descubrieron que cosas que les gustaban podían hacer cosas útiles, ¿no? Eh, ¿Sí? eh, eh, pues las crisis siempre sirven para eso, ¿no? Ahora hay crisis energética y están saliendo muchas tecnologías. Eh, otro día veía placas de hidrógeno, adaptadores en los coches con... ahora No me acuerdo la palabra. Bueno, están saliendo Ajá. muchas cosas. Sí. Y eso es gracias a la necesidad. A veces nos tienen que apretar un poquito para que saquemos la, la creatividad si no nos acomodamos, es así, entonces... Sí, y, aunque estemos tremendamente incómodos en esa incomodidad. Claro, uh -huh. claro. Pero es lo sí, que sí. siempre al límites cuando, cuando nos forzamos al cambio, somos así, si no nos acomodamos. Y, El caos generativo. Pero, claro, estamos acostumbrados a crear con el cerebro, con la mente. Y es un, un sí. instrumento muy bueno y muy válido, pero no es el único, no es el dominante. Es. Entonces, es. estimular el jugar, ¿no? sacar a esa niña interior y crear jugando, bailando, pasándotelo bien, es maravilloso. Que luego te sientes en el ordenador y ahí pongas la mente para dar orden y formar sí. perfecto. <risa> pero... Claro. Pero dejar esa parte, de ese, de ese de ese lado que tenemos ahí escondidito, esa creatividad, es muy importante. Y además muy gozosa, como se hacía también en el antiguo Egipto, ¿no? Y ahí ponemos uh -huh. en marcha esa energía sexual que la tenemos ahí medio escondida, eh, que uh -huh. puede, sirve para una cosa. Y no hay nada mejor que crear en unión divina. Para mí es algo maravilloso, es súper gozoso y que la gente tiene que empezar a hablar de esto también para sí. experimentarlo ¿no? que es algo que quedó atrás olvidado uh -huh. ¿no? en el tiempo y eso también sí. es hacerlo habitando en el cuerpo ¿no? uh -huh. claro claro porque donde puedes crear esta realidad es con este cuerpo sí. en ningún otro lado entonces bueno <risa> tuviste un milisegundo no en el momento que, que naciste el primer idioma que hablamos es la energía pero en ese Tuvimos mil de segundos eh, después de nacer. que eliges? Si te mueres o te quedas. Entonces has elegido quedarte. Eres un regalo. Disfruta del regalo que eres y vive gozando la vida. Total, es lo que te vas a llevar. Totalmente. Bueno. Y el que somos y dejar que aflore, ¿no? Ahora que estamos con esto del de claro. que ya está acercándose. Uh -huh. <risa> Pues sí. Por esa... Pues sí. Bueno, yo no sé si alguien tendrá alguna pregunta, las personas que nos están viendo, algún comentario, por favor comed, ponerlo en el chat que, bueno. Se... Ahí se quedó colgado un momento. Sí, quizá <risa> no, que, ahí, pausa. Fueron mandando saludos y todo eh, sí. por ahí, pero mm. en Instagram me cuesta mucho seguir el chat. Yo le, le, le agradezco Ajá. que me han escrito, pero a veces es complicado con la pantallita así pequeñita, es más fácil. Sí. Eh, a veces... Eh, con mm. programas bueno, y para terminar, ¿nos dejas un ejercicio o alguna cosa? Bueno, primero, ¿dónde te pueden encontrar? Todos los que nos están viendo... Eh, ¿Dónde te puede encontrar, contactar contigo? Bueno, en Responde Natur, que es donde, desde donde entré, yo tengo uh -huh. una comunidad de, eh, holística, eh, tengo una parte como para el público final, pero sobre todo muy enfocado a, a profesionales, terapeutas holísticos. Entonces hay, pues, yo qué sé, Instagram, Facebook, Telegram, la web, todo, con Responde Natur, ahí estoy por todos lados. Uh -huh. <ríe> eh, siempre que puedo, pues, estamos pues compartiendo a veces también así, charlas, eh, bueno, a veces son como no es el tiempo, ¿no? Antes hacíamos claro. más, ya volvemos un poco a la normalidad, pero bueno, ahí vamos poniendo ahí también toda arena también. Y eh, siempre que podemos, pues compartiendo con, con gente, pues como tú, que ya cantaremos cont otra vez también para hablar sí. ahí de otro tema y te vienes de, de invitada. Genial, <ríe> y, claro, cuando quieras, un honor. Lo que nos gusta hacer, ¿no? <ríe> eh, que es muy de, de acuario, ¿no? De tejer redes, compartir y bueno, pues ahí sí. es donde, donde compartiendo las actividades que hacemos eh, online uh -huh. sociales, o cualquier cosita. Eh, a veces eso que sirve de, ¿no? de estos días, pues sentimos que tal cosa o tal otra, pues ahí vamos colgando. Uh -huh. Y bueno, pues mi compañero y otras compañeras ahí vamos compartiendo. Uh -huh. Qué bueno, <ríe> claro. Idea. Claro que bueno, y bueno, y enhorabuena y reconocer ¿no? Ese, eh, todo eso que se está cambiando, todo lo que las personas que llegan a vosotros est están cambiando en sus vidas simplemente por, el, por vosotros ser el regalo que sois. Y el reconocerlo ya también es una elección y ya crea también más. Sí Porque se sigue algo. expandiendo la red. Fíjate cómo es todo, porque nosotros empezamos en Vigo, en el centro de Vigo, pues éramos cargos sí. pues, de asociación eh, y claro, pues la gente que a veces cuando empezaba y no tenían un local, pues, pues venían, acudían a nosotros, ¿no? A, pues con Sabela y no sé quién, ya te van a ayudar ahí si no tienes local a empezar o quieres dar un taller, bueno, sí. y hacían charlas para divulgar, claro, todo a, a nivel local, pero bueno, ha venido gente, de, claro. no solo de, de España, sino incluso hasta de Argentina, ¿no? Fue muy bonito, pero bueno. Luego llegó la etapa de, de ir a su fin <ríe> y todo pasa por algo. A mí al principio estaba muy enfadada porque no nos renovaba el alquiler y no encontraba otro y al final pues me decía, la rompe la estructura. Y digo, uy, claro, yo que soy tauro con lo que me cuesta. Y claro, unos uh -huh. días pasó todo lo de la pandemia. Imagínate estar pagando un local sin, sin poder, no podías ir, a, no, yo vivo a las afueras, no puedes ir a... Claro. Cambiar el municipio. Bueno, toda este, esta locura, ¿no? Y de esta manera pudimos reorganizarnos en red, y contratar con gente de otras zonas del mundo. Yo a nivel individual uh -huh. lo estaba haciendo, pero no lo estábamos haciendo en grupo. Entonces, claro. es un poquito, porque hay cosas que hacemos aquí, bueno, tú lo sabes que en otras zonas no hay, uh -huh. entonces esto permitió esa parte un poquito más internacional, y por otro lado, por ejemplo, pues ahora en Vigo hay varios locales que a lo mejor también tienen su, sus horas libres, ¿por qué no, en vez sí. de uno solo, donde vas siempre al mismo, ¿por qué no poder compartir y nos ayudamos entre todos, no? Y ahora es un poco esa la idea, ¿no? Más descentralizado, sí. pero, pero todos ahí, ¿no? Y entonces es lo bonito, porque yo decía, yo no quiero seguir yo sola. A mí me gustaba lo de hacerlo un grupo, siempre, siempre fue así, casi desde el principio, y quería que fuera siendo así, ¿no? Y al final, pues bueno, dije, bueno, pues me tomo un descanso y lo dejé ahí, en como digo yo, en nevera, y rápidamente, en unos meses, ya, ya entendí, entendí por qué había... Y entonces, Renato, uh -huh. sin esta estructura tan... Tiene que ser en vivo, en este uh -huh. común y de esta forma no. Y ahora, pues, es uh -huh. internacional. <risa> y claro. estamos todos, ¿eh? Y eso es lo, lo bonito, porque, porque aprendemos de no solo de, como digo yo, con cada cliente, con cada alumno aprendes, pero con cada compañero con el que compartes, sigues aprendiendo, sí. creciendo... Entonces, eh, perderse eso es una pena porque es maravilloso, ¿no? Pues sí, pues sí. Va pasando gente, hay gente que está más tiempo, mm. otra gente menos, pero vas conociendo a gente que de otra forma igual no la conocerías, te quedarías, ¿no? Es como que estás siempre en la misma empresa. Y de esta forma sí. es como estar en muchas empresas, ¿no? Sí, sí, sí, es mostrarse y el, y el compartirse. Sí. El compartirse, que también también es un bonito regalo. También es un bonito regalo. Pues, Sabela, mil gracias. Ha sido un placer esta charla sí. contigo. Y, y bueno, eh, veo que no, no hay ninguna pregunta ni nada. Pues nada, que podéis buscarnos eh, al el que le haya interesado. Podéis volver a verlo. Eh, va a quedar colgado en, en mi Instagram. Y bueno, tendremos eh, otra nueva charla interesante el viernes, este viernes a las 9 de la noche, para hablar de X-Men, de desencajar a un X-Men, ¿vale? Y si a alguien le pica la curiosidad de qué es un X-Men, o si tú mismo eres un X-Men, si tienes algún niño X-Men, bueno, pues tenéis una cita. Si queréis veniros, eh, estáis todos más que, más que invitados. Sabela, mil gracias, mil gracias. gracias. Un placer este charlar chico. contigo. Gracias a todos los que nos habéis visto en directo y a todos los que nos vayáis a ver en el futuro. Gracias, Bella. Muchas gracias. Muchas gracias. Venga. Tienen de respirar. Exactamente. <risa> un, placer, un placer. Venga, gracias, buenas noches. Adiós. Uh -huh.